Dirigentes del Frente de Lucha Popular Flut visitaron este martes la Fiscalía de Duarte para aclarar con las autoridades la situación generada en Los Solares del sector Mamá Tingó de esta ciudad. En el marco de las declaraciones, los dirigentes se refieren a la muerte de un joven y aclaran no fue por conflictos ni disputa en Los Solares. Eh, vinimos a visitar a la Fiscalía en virtud de que hace unos cuantos días, la semana y pico, eh, fue asesinado un joven en Vista y Valle, eh, se ha dicho que fue en ese toma Mamá segunda etapa, cosa que dementimos, no fue allá. Se ha dicho que fue en una lucha por la tierra, por distribución de solares, tampoco fue esa la motivación. Todo el mundo conoce que fue por la sustración de un motor y parece que hubo malas reparticiones. Eso es algo que sucede a diario, no solo en Vista y Valle, sino en San Francisco de Macorís. Entonces Nosotros queremos dementir eso por el hecho de que ...ha generado toda una campaña de tergiversación... ...y de querer de, de difamar el sector... ...diciendo que ese es un nido de delincuentes... ...cosa que nosotros le mentimos... ...ahí vive la mayoría de gente, son trabajadoras... ...y eh, ese es un sector... ...donde hay actualmente un litigio... ...por ese terreno donde nosotros decimos... ...que hay una suplantación... ...de, un, de una parcela encima de otra y que estamos demostrando en la justicia. Entonces este, quisimos venir por eso porque nos gustaría que antes de que las autoridades y algunos medios de comunicación puedan informar sobre un hecho como ese, antes se investigue. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.